Nelson Enríquez. Nelson Antonio Osorio Montero, Maracaibo, Estado de Zulia. 27 de enero de 1947, Miami, Estados Unidos. 3 de marzo de 2014. Más conocido como Nelson Enríquez, fue un músico y compositor venezolano. Nelson Enríquez nació en Maracaibo, capital del Estado de Zulia. Grabó su primer sencillo cuando tenía tan solo 16 años. Posterior a esto, integró a la orquesta Villos Caracas Boys y allí participó como cantante de boleros. Por un tiempo también tuvo participación en la orquesta de Chucho Sanoja y en la orquesta La Playa. Gracias a sus más de 40 años de carrera, Nelson Enríquez visitó numerosos países en América y de Europa. De esta manera obtuvo una gran popularidad y esta se ve reflejada en las festividades latinoamericanas en las que es categorizado como un ícono de la música bailable tropical. En Colombia, este gran artista fue proclamado por la popularidad de sus interpretaciones allí, donde ganó algunos premios de la Feria de Cali, como también el Carnaval de Barranquilla. Sus producciones han sido clasificadas en discos de oro y platino. Nelson Enríquez falleció el 3 de marzo de 2014 en Miami, Estados Unidos, debido a un cáncer de pulmón que presentaba sistemáticamente y condujo a su muerte. Antes de morir, el artista ya había planeado ir al Carnaval de Barranquilla, festival celebrado en Barranquilla, Colombia, pero debido a sus problemas de salud tuvo que posponerlo.